¡Hola! Bienvenidos al canal de San and Jerry. Soy Jerry y hoy haremos Macaulay. Pero antes, dale el botón de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Y activa las notificaciones. Hoy haremos Macaulay. Hoy es la clase práctica. Así que vamos a hacer Macaulay y a lo largo del vídeo os explicaré paso por paso cómo hacerlo. Y al final del vídeo lo vamos a probar. Y ya os digo ahora que está muy rico. Así que os recomiendo mucho que lo probéis en casa. ¡Vamos manos a la obra! ¡Venga! ¡Adelante vídeo! Cogemos un kilo de arroz. Lavamos el arroz hasta que el agua quede limpia, 10 veces o más. Dejamos escurrir el agua del arroz por unos 30 minutos, cocemos el arroz durante 40 minutos al vapor. limpiamos y desinfectamos todo el material y nuestras manos. Dejamos enfriar el arroz. pesamos 100 gramos de lúdur ponemos el arroz en la jarra Añadimos el nudo y el agua con un poco de levadura. Mezclamos bien con la mano. Dejamos fermentar varios días a una temperatura entre 18 grados y medio y 24-25 grados. Mezclamos dos veces al día durante los tres primeros días. Aquí tenemos nuestro Macaulay después de unas tres semanas, desde que lo hicimos por primera vez. Como veis, ya se están separando la parte líquida de la parte sólida. Según la documentación, debería estar más separado, pero como han pasado ya tres semanas, vamos a embotellar. Y con una bolsa como las de lavar la ropa, que la red sea muy fina, procedemos a filtrar el Macaulay. Primero lo removemos y vamos presionando para separar la parte líquida de la parte sólida, el choncho del tacho. Un buen truco es hacer girar para que la presión sea más. Ahora procedemos a embotellarlo. Por ahí embudo. Podemos usar unas botellas de agua porque vamos a embotellarlo para dejarlo en la, en la nevera y luego lo mezclaremos con agua y lo pondremos ya en la botella definitiva donde queramos conservarlo. Pues este es el, todo el Macaulay que ha salido con un litro de agua y un kilo de arroz. Las botellas son de un litro y medio así que como podéis ver ha salido más de un litro y medio de Macaulay. Este Macaulay aún no está diluido en agua, más tarde al cabo de unos días lo dividiremos con agua y saldrá más cantidad. Como podéis ver aquí tenemos la mezcla, aquí podéis ver el chonju, la parte clara, y el tacho, que es la parte sólida. Ahora, esto lo vamos a mezclar con agua para hacer el macrol. También le vamos a añadir un poco de azúcar para corregir sabores. Dependiendo de cada variedad de arroz, como haya sido la fermentación, habrá que añadir más o menos azúcar. Así que, vamos a mezclar. Y aquí mezclamos también. Y vamos a hacer una mezcla uno a uno, podéis añadir más agua, pero como más agua añadís, menos alcohol tiene. Esta parte la dejo porque luego quiero separar la parte del líquida, el chonchu del takyu, y beberme solo la parte líquida, sin la mezcla aquí tenemos un litro y le vamos a añadir otro litro probamos un poco para saber si hay que corregir o no. Pues añadimos azúcar, pero sin azúcar está muy rico. Eso iba en función del consumidor. Y ahora embotellamos. Hemos sacado un litro y medio y 75 centímetros de macaulay, no está mal, con un litro de agua y un kilo de arroz. Y ahora lo que queda aquí es poquito, pues para celebrarlo. Macaulay 100% casero y seguro que está muy rico. Salud. Salud, Chan. Chan. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. ¿Bien? Bien. Muy bien. Pues ya veis que hacer Macaulay o vino de arroz, en este caso vino coreano, es fácil, lo puede hacer todo el mundo. Y las, las partes es fácil, un kilo de arroz, un litro de agua y 100 gramos de nuruk. Esto es todo. Espero que disfrutéis mucho vuestro makgeolli. Si quieres ver otros vídeos de Macaulay, suscríbete en nuestro canal, aquí, uh, aquí, suscríbete aquí, donde está Sani? Aquí. Y si quieres ver otros vídeos de Macaulay o nuestras aventuras aquí en Suiza, pues uh, mira nuestros vídeos que te dejamos a continuación. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!